Desde estos campos vamos a empezar la historia de este programa. Vamos a hablar de historia, vamos a hablar de la historia de Europa, concretamente de la historia de España, pero de aquella parte de la historia que es poco conocida y que en algunos pasajes históricos se conocen como la Reconquista. Justamente aquí hubieron miles de muertos y aquí es donde empieza la historia de hoy. lo que conocemos hoy como españa ha ido sufriendo a lo largo de los siglos una serie de transformaciones todo ha ido influyendo hasta conformar la sociedad tal y como la conocemos hoy en día pueblo de invasiones transformaciones y constantes cambios el empuje y el avance de sus pueblos hizo en el pasado que se viviesen verdaderas hazañas históricas hoy Abordamos esa pequeña parte de la historia donde unos pocos hombres definieron las fronteras del sur de Europa y dejaron latente que con su valentía y arrojo un pueblo puede definir su destino. Tarik Irzilla cruzó el estrecho por iniciativa propia o cumpliendo órdenes de musa gobernador del norte de áfrica en la madrugada del 27 al 28 de abril del año 711 desembarcó en la bahía de algeciras con un ejército de unos 7000 hombres fundamentalmente bereberes aunque también había entre ellos árabes e incluso cristianos del norte de áfrica tarik instaló su cuartel general en el peñón de gibraltar bien protegido por su altura mientras iba recibiendo a su ejército en sucesivos desembarcos desde allí comenzó el saqueo y toma de zonas de ciudades de la baja andalucía que dio inicio a la invasión del reino visigodo por dirigentes musulmanes del califato omeya esta invasión se prolongó 15 años hasta 726 y ocupó casi toda la península ibérica. Conocemos muchas historias de la reconquista de la península ibérica. Sabemos que existieron diferentes reinos... ...y que todos estos reinos participaron en la expulsión... ...en esta primera oleada... ...que Inocencio III... ...fue el papa que promulgó la cruzada en España. Conocemos otras cruzadas en Jerusalén... ...pero esta tierra donde veis, donde tengo a mis espaldas, también fue testigo de una de las cruzadas de Europa. Existieron otras cruzadas más en el sur de Francia, pero esta de aquí fue muchísimo antes. Sabemos que en toda la península ibérica existían diferentes reinos de taifas. ¿Qué son los reinos de taifas? Pues son pequeños eh, reinados... Que los musulmanes, entre ellos, pues, se habían repartido después de esa invasión de la península ibérica. Esa primera hondanada de personas, esa oleada de gente que eh, entró de punta a punta de, de España, se puede decir, y los frenaron en el sur, casi en el sur de Francia. Concretamente, después de todo este empuje hacia el sur de España, ...tenemos que resaltar que habían varios reinos... ...el Reino de Navarra, Portugal, León, Castilla y Aragón... ...y de toda esta historia hay que resaltar un personaje... ...Alfonso VIII de Castilla, Alfonso el Batallador... ...también podemos destacar a personajes que fueron no secundarios... ...también fueron importantes en toda esta contienda... ...como Pedro II de Aragón... ...de hecho Pedro II y Alfonso VIII eran íntimos amigos... ...de hecho eran parientes, eran primos... ...tenían pequeños problemas territoriales... ...con el rey Sancho de Navarra... ...y con el Reino de León... ...el rey de Castilla pues como su nombre indica... ...Alfonso el Batallador pues era muy belicoso... ...y él reclamaba territorios... ...que habían sido eh, con anterioridad de su familia... Otro de los personajes importantes en toda esta historia también es Al Mutamir, que aquí en España se le llamaba Miramamolín, además de una forma un poco pues jocosa y grotesca. Este rey, este rey de el, lo que quedaba del Imperio Almohade se sabe que estaban los almohades y habían pues otros reyes que estaban en conflicto con los almohades. De hecho, los musulmanes, podemos pensar que, como todos eran eh, de la misma cultura y tenían pues, la misma religión, podemos pensar incluso que ellos eh, se llevaban bien, pues todo lo contrario. De hecho, a veces buscaban el apoyo de, de eh, reyes o de feudos cristianos para atacar al vecino musulmán, es decir, que entre ellos pues habían eh, diferentes problemas existían diferentes facciones religiosas unos más fundamentalistas y otros quizá más abiertos eh, a lo que sería la cultura entrante que podían ser los judíos o los cristianos en este caso pero vemos como al mutamir sería pues uno de los que en realidad intenta enfrentarse a los reinos cristianos todo parte de un lugar la batalla de alarcos. La batalla de Alarcos empezaría a ser el punto de inicio de toda esta contienda, de esa primera expansión del cristianismo, o en este caso de Castilla hacia el sur, y limitando detrás de lo que sería Sierra Morena a los imperios musulmanes. La batalla de Alarcos se pierde, se pierden diferentes y distintas plazas de toda esta zona. Lope de Aro fue la persona que rindió la plaza y le entregó a los musulmanes pues, una serie de dominios. Esto al rey Alfonso el Batallador pues no le pareció muy bien y de hecho pues le tuvo cierto rencor, que posteriormente el hijo de Lope de Aro sería pues un poco el que encabezaría pues, eh, ciertas divisiones y tropas cristianas... Eh, ...conjuntamente con el Reino Castellano... ...pero es aquí cuando empieza... ...una nueva etapa... ...porque es aquí cuando los reyes cristianos... ...en este caso, empiezan a darse cuenta... ...que pueden perder la Plaza de Toledo... ...poco más tarde, el arzobispo de Toledo... ...es el que le pide al Papa... ...a Inocencio III... ...que sea él personalmente que vea la situación... ...de cómo está la península ibérica... ...que los musulmanes no solamente están estancados... ...sino que pueden hacer una invasión hacia el norte... ...hacia tierras toledanas... ...el Papa lo que hace directamente es... ...pues bueno, eh, lanzar una cruzada en territorio cristiano... ...esto no se había visto hasta la época... ...sería la primera cruzada... ...contra los islamistas, o sea, los islámicos o los musulmanes en este caso... ...aunque los almohades tenían muchas trazas de fanatismo religioso... ...porque además, una cosa muy curiosa es que cuando ellos tenían pequeños conflictos territoriales... ...entre ellos, lo resolvían con el Islam, con el libro... ...y si tenían más problemas, lo seguían resolviendo con el Islam... ...aquí vemos un poco la faceta de fanatismo que tenían los almohades... ...pues a partir de aquí, en esta cruzada europea cuando los reyes empiezan a tomar noción y conciencia de que pueden perder todos sus reinos, debido a la cantidad numerosa de militares que tenía el rey al-Mutamir. Pues es en este momento preciso de la historia donde se empiezan a fundar diferentes órdenes militares. ...de hecho conocemos a la Orden del Temple... ...muy conocida en películas, obras literarias... ...y que estuvieron, participaron... ...estuvieron en el castillo de Calatrava la Vieja... ...y Calatrava la Nueva. Nos encontramos entre las ruinas de Calatrava... ...actualmente conocida como Calatrava la Vieja. Se piensa que esta ciudad fue construida en el siglo VIII... ...ya que aparece en un poema del año 785... ...se eligió sobre este altiplano de forma estratégica... ...porque la altura permitía permitía controlar todo el terreno... ...además de situarse en un cruce de caminos... ...que conectaba Córdoba con Toledo... ...y era el principal acceso... ...a las zonas de Levante y Poniente... ...de la península... ...en el año 853... ...la ciudad fue totalmente destruida... ...a manos de los rebeldes toledanos... ...se volvió a construir... ...poblándola rápidamente... ...con nuevas técnicas defensivas en su arquitectura... ...así demostrando el poder que tenía el califato córdobés. En 1147... ...Alfonso VII conquistó la ciudad... ...pasándola así al cristianismo... ...la primera orden militar hispánica de Templarios... ...aparece en 1158... ...tomando su nombre de la ciudad y convirtiéndola en sede. Es a partir de este momento cuando se empiezan a fundar estas órdenes... ...como he dicho, cuatro órdenes militares en España... Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, pero vamos a ver quiénes eran estas órdenes. La Orden de Calatrava es la primera orden militar que se fundó en España y apareció de una forma muy curiosa. Los templarios y los hospitalarios tenían muchas fundaciones en España y la ciudad de Calatrava había sido arrebatada a los árabes por Alfonso VII en 1147. Dada la importancia estratégica del lugar, el rey quiso asegurar su defensa entregándole el castillo de Calatrava en el año 1150 a la orden del temple. Los templarios se quedaron con el castillo de Calatrava, pero como su propósito en Europa era recaudar dinero para sus operaciones en Palestina, le ofrecieron el castillo al rey Sancho de Castilla. Nos encontramos en el complejo monumental de Calatrava la Nueva. Acompañadme y lo veremos por dentro. El Sacro Castillo Convento de Calatrava la Nueva se halla situado en el Cerro Alacranejo, dentro del término municipal de Aldea del Rey, en la provincia de Ciudad Real, frente al Castillo de Salvatierra. Este enclave es Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España. El enclave fue escogido después de la batalla de las Navas de Tolosa por los monjes guerreros de la Orden de Calatrava, debido a su ubicación estratégica, pues desde el cerro donde está colocado se domina una de las entradas naturales que cruza Sierra Morena, convirtiéndose así en plaza esencial, tanto de ataque como de defensa, en la batalla contra el musulmán. Estuvo habitado ininterrumpidamente desde 1217 a 1804, año en el que quedó abandonado definitivamente, pero este abandono no se produjo repentinamente, sino que el abandono fue paulatino, debido a la pérdida de importancia estratégica del enclave. Mientras estuvo habitado, fue sede de la Orden de Calatrava. El conjunto consta de tres recintos amurallados, ocupando un área total de 46.000 metros cuadrados. Se saben que estas órdenes, concretamente, serían los bastiones más duros a batir por parte del mundo islámico, por parte de los almohades. Se conoce que se perdieron diferentes posesiones en la península ibérica donde fueron estos monjes guerreros los que custodiaban pues, diferentes plazas fuertes en España. Podríamos decir que serían eh, órdenes militares muy similares a la orden del temple y a la orden de los hospitalarios, a la orden del hospital, lo que hoy sería la orden de Malta. Pero no serían, por ello, menos fieros, porque estarían fanatizados, también serían los más fundamentalistas dentro de la fe cristiana. El primer maestre de la orden fue don García, que obtuvo del pontificado la primera regla. Esta regla era, además de los votos de obediencia, castidad y pobreza, guardar silencio en el dormitorio, ayunar cuatro días a la semana, dormir con la armadura puesta y llevar como única vestimenta el hábito blanco cisterciense. Este hábito en un principio tenía una cruz negra, luego en el siglo XIV pasó a ser una cruz roja y ya en el siglo XVI se quedó tal y como lo conocemos hoy en día. La orden tuvo una serie de altibajos, por ejemplo, tras la derrota en la Batalla de Alarcos, tuvo que retirarse a Ciruelos, que está en Toledo. Al tiempo, algunos caballeros tomaron por sorpresa el Castillo de Salvatierra hasta el año 1211, y por esta razón pasaron a llamarse durante un tiempo la Orden de Salvatierra. Al tiempo, algunos caballeros tomaron por sorpresa el Castillo de Salvatierra hasta el año 1211, y por esta razón, ...pasaron a llamarse por un tiempo... ...los Caballeros de la Orden de Salvatierra. La Orden se afianzó... ...tras la Batalla de las Navas de Tolosa... ...y puso su sede... ...en la Fortaleza de Calatrava la Nueva. En poco tiempo... ...sus grandes recursos... ...humanos y económicos... ...dieron a la Orden... ...un gran poder político y militar... ...que duró hasta el final de la Reconquista. A partir del año 1228... La orden pasó a tener una serie de encomiendas, tras serle concedidas por Fernando III las plazas de Porcuna, Víboras, Martos y Alcaudete. El rey Fernando el Católico fue elegido maestre de la orden por una bula papal en el año 1487 y a partir de él todos los reyes de España revalidaron el título. La Primera República Española suprimió la Orden que se restableció en el año 1875 con el Papado. La Orden sigue activa actualmente, pero es de carácter meramente honorífico. Siguen haciendo sus reuniones y toman decisiones sobre sus estatutos. Como vemos, estas órdenes militares tuvieron una gran importancia en la reconquista de la península ibérica dejando su sello en la historia de España. Hombres que, sin conocer sus nombres ni sus orígenes, nos han dejado el legado que hoy en día tenemos ante nosotros. Pero es gracias a estos monjes guerreros que se pueden afianzar diferentes lugares y se van a mantener durante siglos. De hecho, como habéis escuchado, algunas de las órdenes pues todavía siguen en vigor, aunque sean de forma meramente representativa. ...pero siguen hasta nuestros días... ...esto sería un trampolín... ...muy fuerte para ayudar a las tropas cristianas... ...una vez que se declara la cruzada... ...como os acabo de decir hace un momento... ...vendrían soldados de toda Europa... ...soldados que no entenderían... ...cómo... ...se trataba en el caso de las batallas... ...cómo había ese intercambio incluso de prisioneros y podríamos decir que aquí el rey cristiano, cuando ganaba una batalla y conquistaba un castillo, hacía salir a todas las personas, a todos los habitantes, pero no los pasaba a cuchillo, cosa que todos aquellos que vinieron de Francia, de Italia, todos los que vinieron detrás del Pirineo, esto no llegaron a entenderlo, y de hecho algunas de las plazas en España, las pasaron a cuchillo, es decir, ...mujeres, ancianos, niños, militares... ...todos pasaban a cuchillo... He de aquí cuando existe la controversia... ...entre las tropas europeas y las tropas castellanas... ...porque Castilla no iba pasando a cuchillo a todo el mundo... ...a partir de aquí estos guerreros europeos... ...son invitados a marcharse... ...ellos se marchan porque no entendían... ...ellos venían aquí a saquear... ...a la península ibérica... ...y se encuentran todo lo contrario... ...porque hay un rey que sería Alfonso VIII, el que los va frenando constantemente. Se conocen de diferentes hazañas, hazañas pues en Salvatierra, en otros lugares, donde estas tropas europeas no dejaron títere con cabeza. Conocemos sus hazañas, demostraron su valentía y sabemos algunos de sus nombres, pero la historia sigue abierta en la que todos nosotros formamos parte de ella, hagamos memoria, de estos nobles caballeros